Hola, hola, hola Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende a de qué hora estés escuchando este video Bueno, y depende también por dónde nos estés escuchando Perdón, ayer, eh, además de hacer un video extremadamente corto Porque fueron dos minutos y pico Y yo te dije que iban a ser aproximadamente de tres minutos Tres minutos y pico El lunes me excedí, así que compensé con eh, perdón, eh, ayer antes de ayer me excedí, así que compensé con ayer. Hoy vamos a tratar de hacerlo de 3 minutos, 3 minutos y medio, como mucho. Pero te quiero aclarar algo más: ayer te hice seña acá abajo de que te unas a nuestra comunidad centro aprender astrología fácilmente.com. Y te hice seña de acá del zócalo para que vieras y no te había puesto el zócalo. Hoy sí lo tenés en la grabación. Así que nada, bueno, vamos con esta luna en Géminis que sí que se las trae la luna en Géminis. ¿Cuántas cosas tenemos para decir? Tres palabras claves para la luna en Géminis, eh, positivas o en luces y, y tres palabras claves en sombras. Claro que todos tenemos esos seis eh, disparadores dentro de cada uno de nosotros eh, si nacimos con la luna en Géminis. Entonces, luna en Géminis, ¿como positivo los hace divertidos, los hace sensibles, los hace imaginativos? Claro que sí. ¿Como parte negativa? Los hace inestables, los hace taciturnos y los hace irritables. Así que bueno, a tener conocimiento de eso, a trabajarlo. ¿Y cómo lo puedo trabajar? Me preguntás vos, que naciste con esa luna ahí pasando por el signo de Géminis. Bueno, para eso, todos los días, de lunes a viernes, a las 5 pm hora de Argentina. Eh, fíjate, dependiendo en qué país nos estés escuchando, el horario de tu país, hacemos en Telegram T.m. barra curso de astrología un chat, eh, un encuentro a través del chat de video, de voz, con video, con voz, donde, con voz. Con Z eh, donde hablamos de astrología, es la manera más fácil, más linda de conectarse con esta hermosa herramienta que parece difícil de aprender, pero conectándote todos los días a ella es muy fácil y por eso hacemos ese chat de voz eh, y video, chat de voz e imagen eh, por Telegram todos los días de lunes a viernes. Gracias por acompañarnos. Y nada. Hasta mañana. Con la luna en cáncer. En su domicilio.